El, tempo, ...el tiempo que tengamos a olvidarnos del yugo y, y trabajar en la misma dirección todos juntos. ¿Has estado aquí acampado o, o has ido yendo y viniendo a tu casa andando, como has dicho, <risa> de tu pueblo? Cuéntanos un poco. Yo estoy viviendo aquí, estoy yendo a casa una vez a la semana si puedo, si no cada 15 días. Eh, tengo un mecenas que me ha cedido una habitación en, en un piso cerca de la plaza y puedo, puedo descansar para poder estar con energías renovadas cada mañana, para hacer los grupos de trabajo y coordinar los trabajos de reconstrucción que estamos haciendo. ¿Cómo crees que en este mes y poco que tiene el movimiento, no te hablo ya de la acampada, sino del movimiento 15M, cómo crees que, que ha evolucionado, ¿Que, que se está dando los pasos correctos, que hemos equivocado algunas cosas pero hemos corregido, el movimiento en general ¿cómo lo, cómo lo has visto su evolución este mes? Bueno, este mes primero, que de la bestia que llamo yo, es un mes de sacrificio. Sobre todo también de, de hablar y hablar y hablar y encontrar puntos en común para que seamos más gente la que estamos de acuerdo en hacer algo. Eso ha sido primordial. Ya ha llegado un momento también que, por el tema de las acampadas, entra en jaque con, con la cristalización en trabajo humano y en dirigir la fuerza humana y los recursos en, en, en crear en crear algo, algo que el otro sistema contra el que luchamos, porque estamos indignados, no nos da. Os recordamos barrios, pueblos, gente, que lo que necesitéis nosotros lo tenemos, porque es del pueblo y para el pueblo, a condición de que sea un toma y daca. Nosotros damos eso, vosotros nos devolvéis con trabajo, con ideas o con un poco de tiempo para coordinarnos. Muchas gracias. Desde aquí lo que tenía que decir Chimo, lo siento, otro rato me pillas y decimos un par de cosas más, ¿vale? Vale, vale, muy bien. Tengo que, tengo que decir que este tío siempre está ocupado, así que le vamos a dejar que, que vaya a su aire un poquito y que abandone esta silla tan incómoda para él. Y estoy segura que que volveremos a pillar tarde o temprano, porque este hombre es una máquina. Es una máquina. Tenemos varios tuites muy, muy significativos que paso a leer en 19JVLC. Mucha gente haciendo fotos a un anciano que lleva una pancarta que reza. Quiero volver a mi edad del mayo del 68. Emocionante, emocionante. Y uno, por favor, presten atención a este Twitter. Canal Nou informa. 75.000 en Madrid, 50.000 en Barcelona y unos centenares en Valencia. Canal Now fabricando indignados. Vaya, vaya. Unos cuantos cientos en, en Valencia, sí, exacto, unos cuantos cientos. Como 100.000 personas, más o menos. Yo creo que se han dejado tres ceros. Quiero, me gustaría pedirle a mi compañero Guille que vaya a la página web de Canal Now, a ver si tenemos más información tan de primera mano y tan, tan transparente como esa. A ver si encontramos... Bueno, a mí me parece flipante que digan, que digan algo así, ¿no te parece? Sí, bueno, no, la verdad es que no me parece flipante porque ya, ya lo conocemos. Ya nos conocemos, ya nos conocemos. En fin, eh, Colón, ya, estamos ya llegando a Colón, entonces, qué guay, entonces... Eh, pero la cola posiblemente esté por el río, una, una barbaridad. Está llegando la cabeza, otra cosa es que llegue la cola, porque bueno, no creo que tarde mucho según Canal No, porque somos como cientos de personas, según ellos, pero bueno para que vamos muy estirados, ¿eh? Claro, claro, vamos, vamos uno detrás de otro, entonces parece que, que somos más, pero no. no somos unos 100. Vamos a pasar a unas imágenes en directo desde Colón. Tenemos una cámara en un piso y vamos a ver desde arriba la manifestación, si no me equivoco. En cinco minutos, lo vamos a por favor, no, no os falláis, porque vamos en, en cinco minutos vamos a ver desde arriba cómo es esos cuantos cientos de personas en fila india <ríe> que están que están viendo la manifestación de este día histórico, el 19J. ¿Eh? Es curioso como, en realidad, nosotros desde aquí, haciendo una tele, eh, gracias al, al terror tuyo y de Jano, no por así decirlo, y dices, hombre, somos capaces de, de decir algo más veraz que lo que está diciendo Canal Low, con todo, con todo su poderío económico, bueno, poderío económico, por decirlo de alguna manera, con todo su punch, ¿no? Tiene... Con todo ese equipo, con, con todo su, su material, con todos los recursos que tienen, desde aquí... <risa> Eh, tengo aquí unos cuantos twitters que quiero cantar, una, un gritito que bueno que hemos, hemos contado antes, mi hipoteca camina para adelante y mi salario camina para atrás, creo que es una de las consignas que se está gritando ahora en la, en la manifestación. También tenemos eh, mensajes normales más, más vulgares como no había visto una manifestación tan multitudinaria desde la no a la guerra, no es para nada vulgar por supuesto, eh, he dicho un mal vocablo, quiero decir que bueno, son comentarios de la gente que está ahí, que está retransmitiendo de sus móviles. Eh, tenemos también <ríe> mensajes bastante bastante ofensivos, que acabo de leer... Eh, bueno, voy a, voy a leerlo para que... Un momento. Miles de tarras campan a sus anchas por Valencia pidiendo una democracia real. Vamos, bueno, esto... También tenemos muchos trolls en el Twitter, pero ni caso. Que... Resaltar que en, en Villajoyosa hoy... Se han juntado eh, ciudadanos de, de las comarcas colindantes y de la propia y han reunido casi 1.500 personas, que es un hecho bastante insólito. Y se han convocado para, que para, los domingos a las 7, pero de todas formas, quiero decir, es lo que hablábamos un poco, es decir, eh, esto es del, del pueblo, entonces la, la gente debe asumir la responsabilidad y desde las asambleas de barrios y comarcales y... Como se vayan organizando, es decir, cada uno poner parte de lo suyo porque en realidad se pueden construir cosas. El hecho es que dar el primer paso siempre cuesta mucho, pero una vez estás construyendo, eh, la persona más eh, eh, contenta e ilusionada del mundo, vaya. Por supuesto, por supuesto. <risa> eh, también tenemos otros tweets que hemos dicho antes: me siento un perro flota no violento venida a más. <risa> Se ha crecido, se ha crecido. Eh, tengo que decir que se nos han acercado muchas personas mayores a hablar con nosotros aquí en la campada, no en la manifestación, claro. Aquí en la acampada eh, les he pedido que, por favor, ya viene una señora a hablar, les he hecho una entrevista, pero es básicamente para resaltar que, una vez más, que no somos solo jóvenes los que nos estamos manifestando, que somos de todas las edades y de todas partes. Es muy importante resaltarlo, que mucha gente mayor aún está un poco escéptica o no se entera muy bien de qué va todo esto. Pero va básicamente, de como he dicho antes, de un sentimiento de indignación y de, y de protestar y de tener una, una voz propia. Y mucha gente, muchas veces se quejan los mayores de que no tienen una voz propia y esta es una oportunidad muy buena para tenerla. De cualquier reivindicación pequeña, aunque no sea parecido como a nivel nacional... ...cualquier pequeña reivindicación que haya... ...como la señora que he entrevistado... ...pueden ir aquí a hablar con nosotros... ...porque también forma parte del movimiento... ...aquí... ...por eso nos llamamos indignados... ...por eso no estamos debajo de ninguna bandera... ...no somos de ningún color... ...somos blancos... ...o incluso... ...no sé, no sé qué somos... En relación a las personas mayores... ...lo que hablabas... ...el, el, el otro día Juan, un hombre mayor... ...de la plaza que está en la comisión de... ...de jubilados y pensionistas... ...decía... ...¿no sabes la rabia y la tristeza que me da ver a... ...a tanta gente mayor... Eh, que no en realidad no tienen capacidad de decisión porque ya ya les va bien que no, que no la tengan, ¿no? O sea, y votan, y votan, y me decía, y votan. Y van a votar y, curiosamente, los que menos capacidad de decisión tienen, porque más se les ha aturdido de alguna manera, eh, más les, se les ha anulado, no, no se ve a los mayores como gente que las, de, de la que se tenga que aprender, ¿no? Se les ve casi como un estorbo, fíjate, en, en un momento dado. Entonces... Es, es potenciar en realidad lo que somos las personas Y las personas somos de todas las edades Y de todo, de todo se saca ¿no? es... o Se saca por supuesto Máximo respeto a las personas mayores Tenemos mucho que aprender de las personas mayores Creo que también nosotros tenemos que, que Podemos enseñarles algo a yo creo que todo el mundo tiene cosas que aprender del otro. También estamos aquí para eso, somos un poco un movimiento que se dedica a un intercambio. Estamos aquí también para limpiarnos las orejas, para escuchar lo que tienen que decir los demás y para decir también nuestra propia voz. Es una especie de efecto retroactivo, una especie de feedback continuo aquí en la acampada y el movimiento en general. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Un poco de acumulación de ideas, una especie de lluvia de ideas continua y El movimiento será, en realidad, es el feedback. Quien se esté en la asamblea de su, de su, de su barrio, de su comarca, cuando va y comparte y comparte con gente de todas las edades y, y crea proyectos y, y crea construye realidades desde, desde la cercanía de personas de las edades se van a volar y es decir, unos aprenden, le transmiten la experiencia a otros se le empuje la energía y bueno, es, es la vida, es entre todos es entre todos, perfecto <risa> Me alegro de tener un comentarista tan efectivo como ti como tú, Guille aquí acompañándome en la transmisión en directo de la manifestación del 19 de junio hoy eh, vamos a leer unas cuantas noticias que hemos encontrado también en otros periódicos A ver si encontramos alguna interesante eh, No sé en qué punto está ahora mismo la, la manifestación eh, me, están diciendo, me han dicho hace un momento que ya estaban llegando a Colón Que es el último punto Bueno, que ya habían llegado pero que a falta de reunirse toda la manifestación Porque somos una cola muy larga muy, muy, muy muy larga de personas. Una anécdota que, que comentaban, se ha parado la manifestación delante de casa de Rita y le, y le comentaban eh, «Rita, Rita, Rita, asoma la carita». Y Rita supongo que desde dentro de su casa diciendo e, «Igual estás esperando, igual de más y se paseó». No, imagino, pero ha estado bien, ¿no? Te siento delante de casa de Rita y por lo menos que sepa también que estamos aquí. Muy bien. Sería, sería muy interesante que realmente asomase la carita y, y hablase con el pueblo. ...que son la gente que ha venido a verle... ...que ha pasado por delante de su casa... Somos, ...también somos una parte muy representativa del pueblo creo yo... ...también somos parte de... ...somos ciudadanos también de Valencia... ...y debería hacernos más caso del que nos está haciendo... ...por lo menos tomarnos más en consideración... ...sería muy interesante que saliese... ...supongo que no lo va a hacer... ...pero... ...y por qué no... ...no va a encontrar... ...yo creo que no va a encontrar ninguna hostilidad ni... todo no, de hecho... Si saliese en ese mismo momento, la gente estaría mucho más atenta a lo que dice que, que si lo dijeran por televisión, me parece yo. Sería un, un acto muy, muy interesante, por su parte. Pero bueno, cada persona que haga lo que le dicte la conciencia. Nosotros estamos en la calle, nosotros estamos aquí transmitiendo también, en directo. Eh, me están mirando con un bocata en la boca y me estoy muriendo de hambre. Es una pequeña anécdota personal que quería decir. Eh, no sé si te... Me, mi compañero Ojanos no está en este momento No tenemos imágenes ahora mismo que... Bueno, si, supongo que sí que tenemos imágenes Pero no podemos contactar ahora mismo con... En directo con la manifestación No sé cómo estará, revito, no sé cómo todavía cómo estará Supongo que se están reuniendo toda la gente en Colón eh, Las últimas informaciones que nos han pasado eh, eh, Es decir, eh, me ha llamado un amigo eh, Esas son las últimas informaciones y que están todos muy emocionados. En realidad estamos aquí en la plaza los que nos hemos quedado para hacer la retransmisión y da mucha rabia estar aquí porque de verdad se lo están pasando muy, muy bien. Y, y se, se ve una comunión, ¿eh? hablemos en términos cristianos, no, en realidad. Eh, es bonito, está siendo muy bonito lo que está pasando. ¿eh? La verdad es que es un auténtico rollo estar aquí. No, no es un auténtico rollo, estoy, estoy transmitiendo en directo y lo estoy haciendo con mucho gusto. Pero, pero la verdad es que me gustaría mucho estar en la manifestación, te iba esperando esa manifestación mucho tiempo. Creo que estuvo anunciada hace unas tres semanas más o menos, a las dos semanas de empezar el movimiento 15M. Han pasado unos 36, si no me equivoco 36, 37 días desde aquel 15 de mayo Ya tan lejano para nosotros los que hemos estado en la acampada Porque aquí el tiempo pasa volando pasa muchas cosas en poco tiempo Y esto ha sido realmente muy, muy, muy, muy intenso Está volviendo a acercarnos a un compañero Juan A ver si podemos contactar en directo tengo un Twitter que leer antes de nada eh, de soy Froda en nuestra en nuestro Twitter 19JMani. Primera cabreada, luego resignada, después indignada, ahora convencida y esperanzada, soy activista ilusionada. Cada vez que sumamos más gente, cada, nada más que caballeros, sumamos cada vez más gente, somos más. Pero no más indignados. Creo que hay mucha gente indignada que no, a lo mejor no se identifica con el 15M, pero sí que está indignada. Eso también es parte de nuestro movimiento, que era que no. Porque es, estamos aquí por eso A ver, te voy a, hacer una, una, te voy a proponer una putada para ti Es decir, A ver si eres capaz de leer este tweet Y a ver si lo he... ¿El, ¿El tercero? Entonces, salió a la calle y los que hablaban de un contubernio perro flautico judeo-masónico enmudecieron o siguieron diciendo gilipolleces <risa> vaya, vaya, vaya, pero flautico judeo-masónico las teorías de la conspiración que ha habido aquí de quién está detrás de todo esto quién paga esto, quién trae la comida, quién trae el material quién trae la infraestructura lo que lo, nos ha traído todo esto, quién ha traído la comida las estructuras, en realidad somos todos nosotros todos los que estamos aquí, somos el pueblo que ha venido y nos ha traído lo que tenía en su casa, sofás comida, cables ganas de trabajar, presencia, que es muy importante, en fin, esto ha sido gracias a la ayuda de muchas personas. No, ya hablando a nivel físico, la acampada, el movimiento también, claro, pero a nivel físico la gente ha aportado mucho desde los primeros días y aquí es como se ha construido esto, con el esfuerzo de todos, con la voluntad de todos. De todos. Wir wollen unsere Demokratie verbessern. Politische Transparenz und vollständige der darüber. wofür wie viel Geld ausgegeben wird. Das korrupte Politiker vermutzt sein werden nun nicht. Wieder Besügen. Die Gesetze ändern.